Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Hoy estamos saliendo un poquitito más temprano. Por una simple razón, hay una reunión programada para las 7 de la noche. Como siempre, salimos en Facebook Live todos los días. Búsqueme como Boris Darmon siempre y allí usted podrá encontrar a una persona hablando y en vivo, por supuesto. También este programa lo subimos a nuestro canal Boris Darmon Canal en YouTube. Tú nos puedes encontrar allí y compartir con otros esta presentación. Estamos muy contentos de poder participar contigo de las dos o tres nuevas fortalezas para tener sentido en la vida que queremos explicar a cada uno de ustedes como cada noche. Hoy vamos a hablar acerca de la búsqueda del éxito y de la adaptabilidad. Tal vez una de las cosas más importantes que el ser humano quiere es tener éxito. La necesidad de realización es una necesidad intrínseca en la vida del hombre. Cada uno de nosotros desde pequeños queremos cumplir ciertas, ciertas metas, queremos alcanzar ciertos objetivos. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos hacerlo de manera muy empírica, casi diría yo, de manera casi informal. Cuando yo era niño recuerdo que mi padre me daba algunas actividades que yo tenía que realizar. Por ejemplo, una vez me dijo que yo tenía que hacer un barco del cual yo alguna vez quisiera haberlo hecho en realidad. Así que hice un una pequeña maqueta y por supuesto... Cometí algunos errores y mi padre me corrigió para poder yo entender por qué quería que yo hiciera eso. Me hizo abrir la mente, me hizo ver el futuro, me hizo ver las posibilidades de lo que se tenía que hacer en el futuro y eso era un asunto que él quería que yo participara o por lo menos que tuviera la visión desde niño para saber que él podía realizarlo o que yo podía realizarlo cuando era más grande. Pasaron algunos años, más o menos unos nueve, diez años, yo tenía unos... 10 años aproximadamente, eh, cuando, ese, eh, a ver, yo tenía como siete años cuando me hizo esa propuesta y pasaron como cinco años, a los 12 años, él construyó un barco muy parecido al que yo había hecho cuando era pequeño. Cuando vi el barco en realidad, eh, hecho en la medida como yo planeaba, por supuesto no tenía la visión completa porque era un niño, pero al verlo hecho realidad me sentí orgulloso de haber participado con mi padre de la idea. Y por supuesto le puso el nombre del barco Boris I. Y por supuesto era un orgullo para mí. ¿Por qué el ser humano debe buscar siempre el éxito? Tal vez yo mencioné en algunas ocasiones que el éxito no es el paso final de nuestra vida que en realidad el éxito es cada circunstancia de la cual nosotros somos conscientes y que de algún modo hemos jugado un papel importante para lograrlo. El logro, cualquiera que sea, en cualquier circunstancia que sea, es un hecho eh, llamado éxito, solamente que nosotros no lo valoramos. Mencionaba el otro día que si yo puedo cerrar los ojos y abrirlos nuevamente y ver, he tenido éxito, lo hago de manera permanente, abro y cierro los ojos de manera permanente. Mencioné el caso de un amigo que estaba haciendo unos regalos para sus hijos y para sus nietos, y un día de esos cualquiera que estaba haciendo los regalos cerró los ojos y no pudo volverlos a abrir. Eh, tuvo una pre... Eh, ¿cómo se dice? Una, un preinfarto cerebral. Entonces, tener éxito es lograr circunstancias en la vida de las cuales somos conscientes y que de algún modo hemos sido partícipes de ello. El éxito será nuestro si nosotros logramos impulsar o hacer que se sucedan ciertas cosas en el transcurso de nuestras actividades. Para ello es importante romper ciertos paradigmas, para ello es importante salir de nuestro statu quo y convertirnos en personas eh, aptas para llevar adelante proyectos. Una persona que no quiere tener éxito se queda en el stand-by, se queda en la medio, mediocridad, no aprende, no se esfuerza, no busca, no busca nuevas oportunidades. A veces, para conseguir el éxito, no solamente hay que romper nuestros paradigmas, sino hay que tomar rumbos distintos al que estábamos eh, caminando. ¿Por qué razón es importante eso? Porque las circunstancias te lo van a exigir. Tal vez muchos de nosotros tenemos miedo de cambiar rumbos, de tomar este... bypasses diría yo, en nuestro caminar. Algunos no quieren tomar caminos adyacentes porque tienen miedo a que no sean o no logren aquellas cosas que quieren. Algunos abandonan incluso eh, proyectos concretos porque ven mayores posibilidades en otros proyectos con mayores oportunidades. Eh, alguna vez yo dejé de hacer mi trabajo como profesional en el área en el que estoy educado y me he dedicado a hacer otro tipo de actividades. Y algunas personas me han dicho, ¿por qué haces eso? ¿Para qué entonces estudiaste? ¿Por qué tanto esfuerzo? La vida tiene sorpresas, circunstancias que uno no conoce y que poco a poco se van abriendo en el camino. Hoy puedo aprender cómo se hace la agricultura, cómo puedo criar algunos animales, cómo puedo tener ciertas actividades nuevas que me permitan proyectarme de una manera mejor y más efectiva para tener una vida mucho más tranquila, con menos ocupación, con menos disturbios, disturbios y por supuesto con menos estrés. En realidad uno tiene que comenzar a buscar y esa búsqueda tiene que ser en función del logro, en función de algo que queremos eh, tener en el futuro. Estaba preocupado porque había visitado la casa de un amigo y vi que él tenía unas pisigranjas. Y decía, ¿y cómo se crían los peces en las piscinas ¿Qué cosas se les da de comer? ¿Cómo se los cuida? ¿Qué protección o qué cuidados tenemos que tener para que nosotros no podamos perder la mayoría de ellos o que se mueran, etcétera, etcétera? Me puse a pensar en tantas cosas, miré un montón de videos, pero una de las cosas que sí quise era tener la capacidad de ver esos animales crecidos. Esta mañana nos levantamos y cosechamos una cantidad de ellos, digo cosechamos o pescamos una cantidad de pescados y vendimos eh, juntamos un poco de dinero de la producción que estamos teniendo, eso se llaman logros, los alimentos que les dimos cada día que les dimos fueron pequeños logros, y esos pequeños logros tienen ahora sus resultados, todo proceso bien conducido, dirigido, acompañado de la manera más adecuada, con el conocimiento más este, certero o más cercano a la realidad, tiene resultados y por supuesto, esa, eso es la búsqueda del éxito. Es importante tomar en incluso riesgos, como mencionábamos el día de ayer, para conseguir el éxito. Podemos tomar incluso la iniciativa en cosas con poca información, pero con la capacidad de poder, si encontramos algunos problemas, resolverlos. Ese es el camino que tenemos que tomar cuando nosotros buscamos el éxito. La segunda habilidad que tenemos que desarrollar se llama la adaptabilidad. Yo recuerdo cuando era estudiante, me llevaron a hacer unas prácticas en la zona sierra de la ciudad de Lima, la capital del Perú, y pude ver lo que nunca había visto en mi vida. Vi algunos asnos o burros que tenían cerdas largas. Yo decía, ¿por qué le crecen las cerdas largas? Ah, porque están en una zona de la sierra donde hace mucho frío y los animales se adaptan. La adaptabilidad de los animales es que le crecen cerdas para poder protegerse del frío. Quisimos hacer lo mismo cuando trajimos unas ovejas a la selva con mi papá y nos dimos cuenta que las ovejas le crecían las cerdas igual y se morían de calor. Así que no todos tenemos la capacidad y la adaptabilidad de los otros. O sea, cada uno tiene su propia particularidad. Pero el hecho importante para poder tener adaptabilidad es aprender a leer el momento en el cual tú estás viviendo o el momento en el cual te das cuenta de las circunstancias que estás pasando. Esto responde a un grado de permanentes repeticiones que se suceden en la vida que te van mostrando o que te van diciendo hacia dónde o en qué circunstancia te tienes que acomodar. Algunas personas que no hemos crecido en la ciudad, que nos hemos desarrollado mayormente en el campo, no quisiéramos ir a la ciudad porque la ciudad tiene sus decimos sus demores, sus propias realidades, la inseguridad, el bullicio, el transporte, las casas pegadas unas al otro, los fines de semana la bulla, de las fiestas, o sea, hay una cantidad de circunstancias que se dan en un lugar conglomerado como la ciudad, que nosotros necesitamos aprender o aprender a adaptarnos. Conocer esas realidades, sin duda, nos va a traer una cantidad de exigencias que son de alguna manera lógicas o rigurosamente lógicas a la cual debemos nosotros acomodarnos. ¿Cuán fácil es para algunos? No lo sé. Quizás cuando uno es más joven es más posible. Yo tuve el privilegio de vivir a, a los Estados Unidos cuando mis hijos eran pequeños y en los Estados Unidos adaptarle a los, a los jovencitos es mucho más fácil que adaptarse uno como adulto, a, adulto. Adaptarse ya a la edad adulta es mucho más complicado, pero la adaptabilidad es un acto o sea, es una acción eh, reflexiva, producto del análisis, eh, es una, es el, el fruto de darme cuenta en qué circunstancia estoy, en qué lugar vivo, cuáles son los requerimientos de ese lugar y ponerme a disposición de la cultura o de las circunstancias en las que me encuentro. Muchas personas sufren, sufren mucho y tienen problemas de, de, de estrés, incluso no prosperan, porque tienen falta de capacidad de la adaptabilidad. Ser una persona que tiene la capacidad de adaptarse es realmente una habilidad sumamente importante porque la vida, ninguna, ningún instante es igual al otro y cada circunstancia tenemos que aprender a vivir con ella. Hay personas que han tenido una enfermedad y esa enfermedad los ha llevado a postrarse en una cama un año, dos años, tres años y tener que adaptarse. Mi papá, por ejemplo, sufrió una, una trombosis cerebral que le paralizó medio cuerpo y aprender a comer con la mano izquierda, a soportar más su cuerpo con la pierna izquierda, a caminar con mucho cuidado y lento. O sea, es un proceso difícil de adaptarse, pero él lo logró. 32 años vivió con eso. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para adaptarnos? Tenemos que aprender a leer la realidad. Tenemos que aprender a darnos cuenta qué está pasando en nuestro entorno cuáles son las exigencias del momento, cuáles son las exigencias de mañana o cuáles de las exigencias del pasado me prepararon para poder afrontar las exigencias del presente. Es importante el concepto de adaptabilidad si es que incluso nosotros cuando tenemos un proyecto y por alguna circunstancia emergente cambia el proyecto o se pone difícil, nosotros podemos reenrumbar o retomar el rumbo para continuar buscando lo que tanto nosotros deseamos, que es el logro, el alcance del éxito. Para eso, eh, de alguna manera, los animales, las plantas, nos enseñan un principio importante de adaptabilidad. Si tú siembras una planta en ciertos, ciertos climas, seguramente muchos de ellos no se van a adaptar. Pero la ciencia ha hecho un trabajo importantísimo para adaptar animales, para adaptar plantas, para acomodar cierto tipo de climas en diferentes lugares, para poder conseguir los objetivos de mantener y alimentar a la humanidad. Creo que los seres humanos tenemos la capacidad de poder adaptarnos a circunstancias que de repente son adversas. Estás en el trabajo y no puedes trabajar porque tienes ahí una persona que te molesta. Adáptate a la situación, si es importante para ti y para mantener tu familia. Si de repente estás eh, has encontrado una pareja y esa pareja no es la pareja que tú esperabas y tienes circunstancias difíciles en las cuales tienes que esperar un poco de tiempo para ver si consigues el objetivo, tienes que adaptarte. Como cuando hace frío nos ponemos una un cobertor para protegernos del frío, así también necesitamos nosotros protegernos de cierto nivel de resiliencia para poder soportar y sobrellevar circunstancias que después pueden darse en solución si es que ambos quieren, sea en el trabajo, sea en las relaciones eh, interpersonales, en cualquier circunstancia que nos encontremos, necesitamos el principio de adaptabilidad como una fortaleza para vivir una vida con propósito y darle sentido a nuestra existencia. Yo no sé si alguna vez te dieron la exigencia de vivir en una comunidad en la cual tú no estabas preparado, eh, o de repente tú no conocías y tuviste la capacidad de adaptarte, de repente fue difícil al comienzo, pero en el camino aprendiste. Esa es la capacidad del ser humano, de tener ese aprendizaje, ese aprendizaje, llevarlo a la, al conocimiento de cómo o qué herramientas utilizar para poder adaptarse a las circunstancias. Hay circunstancias que tú no pediste, que te involucraron de alguna manera sin siquiera tú querer, pero estás allí. Aprender a convivir con él es sumamente importante, siempre y cuando no se ponga en peligro tu propia vida, porque eso es un principio moral sumamente importante del cual nosotros debemos respetar. Dios en su misericordia nos protege y nos cuida, nos guía de tal modo que cada circunstancia que nosotros vayamos a pasar, él siempre tiene una solución. La mente de Dios es una mente proactiva, la mente de Dios está buscando soluciones para el hombre, por eso envió a su hijo Jesucristo la, en la cruz del Calvario a morir, para que tú y yo podamos un día adaptarnos a la nueva vida, incorruptible, sin pecado, que Dios ha prometido a cada uno de los que aman su venida. Ojalá que tú seas uno de ellos y esta noche busques el éxito, trates de alcanzar las cosas que planificas, pero sobre todo adaptarte a las circunstancias de tal modo que tú puedas vivir una vida con sentido. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias siempre te damos, porque tú siempre tienes una enseñanza para nuestras vidas. Ayúdanos a buscar el éxito, pero no por, por beneficio propio, sino para aceptar que las cosas que nosotros hacemos y nuestros proyectos logran su objetivo, en beneficio de nosotros, por supuesto, y también de los demás, porque eso es lo que queremos, servir a los demás con nuestros logros. Pero también ayúdanos a tener la capacidad y la resiliencia para poder adaptarnos a circunstancias que muchas veces son adversas, pero gracias a ti son mucho más llevaderas. Te entregamos nuestra vida y la vida de mis amigos que están escuchando tu palabra o que van a escuchar en tus manos para que tú nos ayudes a vivir una vida con propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno que pasamos un momento juntos. Mi nombre es Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto nuevamente con otro tema relacionado a las fortalezas dentro del concepto del autoliderazgo. Nos vemos mañana. Chao, chao.